Eh, de este lado tengo a Dave Gaona. Hola. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el contador Eleazar Castillo. Eh, Eleazar Castillo es director general y fundador de Castillos y Fuentes Consultores. Eh, mucho gusto, Eleazar. Eleazar eh, pues ya tiene bastante tiempo entrenándose con nosotros eh, en el sistema Rockefeller, aquí dentro de empezar de Alto Rendimiento. Y la verdad es que... Pues nos complace mucho tenerlo el día de hoy aquí eh, con nosotros porque los resultados que ha tenido en su negocio y él como persona, eh, después de implementar toda esta metodología, pues la verdad es que han sido eh, impresionantes. Eh, él ha avanzado demasiado, eh, les va a contar un poco de su historia el día de hoy. Y pues la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí, Elíasar. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, De. Eh... Yo llegué con ustedes a entrenarme hace un poquito más de, de tres años, conociendo y, y todo esta, la, la metodología de, de Rockefeller, implementándola en, en, en mi despacho, en mi organización, eh, pero los conocí hace un poquito más, hace ya casi cinco años, pero yo estaba estudiando en aquel momento la maestría y no, no la verdad, me arrepiento de no haberme entrenado este, antes con ustedes, ¿verdad? Eh, pues bueno... Y, y bueno, pues quisiera que nos contaras un poquito, Eliazar, cómo iniciaste tu despacho. Digo, yo lo sé de carne propia porque yo te estuve ayudando, pero pues tú primero estabas como un alto directivo de una empresa muy importante aquí en, en Monterrey y después diste un brinco muy fuerte a, a poder eh, ya formar tu despacho. Cuando yo conocí a Ramiro, eh, mi firma en el 2018 facturó lo que actualmente facturó en un mes verdad eh, entonces yo veía un cambio eh, hay un parteaguas los primeros siete años de mi organización, mi firma ahorita tiene 10 años y los tres últimos años que ha sido la verdad un, un crecimiento irracional por todo lo que hemos aplicado por el sistema Rockefeller, por todo el entrenamiento con Ramiro fue un cambio inclusive el primer mes yo facturaba, no me acuerdo si fueron 40 o 45 mil pesos sí, me al mes y el, este, yo, eh, cabe señalar que como lo, bien, lo dijo Ramiro, yo estaba en una organización donde era el director fiscal de la empresa y al primer mes facturamos 90, al segundo facturamos 120 y así nos fuimos creciendo paso a paso y la verdad estoy muy contento de hoy compartir con ustedes toda esta toda esta historia, este, el crecimiento fue irra eh, verdaderamente irracional, no hay punto de comparación, y el crecimiento en la organización, tuvimos que cambiarnos, y de ser cinco personas en pandemia, sí. este, ahorita somos una organización de 15 personas ya. Pero fíjate que hubo, hubo varias cosas, ¿no? O sea, también el, tu cambio físico, la forma de vestir, o sea, yo pienso en el azar de ese tiempo... Que asististe a la conferencia de, de, de equipos de alto rendimiento, hace seis años, ¿no? ¿Hace cuánto fue? Más o menos seis Cinco, años. Cinco, y precisamente en estas fechas, bueno, y este, un miércoles o jueves de octubre. Sí, y <risa> pues el cambio radical, ¿no? De todo lo que estabas haciendo en ese momento, tus hábitos, y pues la verdad es muy muy orgulloso de todo lo que has avanzado, me da mucho gusto. Yo, yo empezaba a 100, 140 kilos en aquel Asuma. entonces, más o menos, estaba pasando por un proceso. 140 kilos y lo comentaba en una reunión que tuve con un grupo de empresarios el día de anterior en la ciudad de San Luis Potosí eh, yo caí en el 2009 en una etapa muy pesada, en depresión prácticamente por el estrés y busqué libros, libros, libros y anduve buscando un coach hasta que llegué aquí con, con David con Ramiro. Nos tardamos mucho en cerrarlo mucho, <risa> no como cuatro meses al buen analítico de Eleazar, pero lo pudimos cerrar y Así es. Y la verdad fue un cambio, porque yo en la, la primera cita que tuve con Ramiro le dije, pues yo leo muchos libros, esto y el otro. Y pues luego entendí que si no aplicas, que si no tomas acción, si tienes la información, pero si no la aplicas, pues de nada te va a servir, porque pues no tienes ese, ese, ese valor que te da, ¿verdad? 140 kilos pesabas. Sí. ¿Tú también cuánto pesabas, Ramiro? Yo pesaba 137. O sea, más o menos andan en el mismo sí, tonelaje Estamos en la misma rodada De <risa> hecho cuando nos conocimos Ramiro, este <risa> Se Ah, mira yo, ah, yo, yo todavía pensaba Unos 20 kilos más Eso, man ¿Sí? Sí. Fíjate que luego De no un podcast De qué O sea, en qué te ayuda la, El estado físico Con el negocio, ¿no? Sí, sí, es algo también, muy poderoso totalmente. Porque la claro, verdad hay mucho cambio Todavía faltan como unos 15 kilos como que... Yo creo que 20 <risa> kilos más. Pero no, vas 20, muy bien, la verdad. 20 kilos más. Mucho gusto. Eh, todavía faltan 20 kilos más, pero la verdad, pero sobre todo lo importante, lo que quiero platicarles hoy en día, lo que lograron esos señores es, eh, yo veía a la firma contable, la veía como un despachito, como una oficinita, algo más. No la veía como una organización, no la, no la veía... Cuando yo leí Padre Rico, Padre Pobre, decía, tienes que ser empresario. Y yo buscaba en redes de mercadeo, yo buscaba en muchas otras cosas ser em eh, empresario. Sí, haciendo redes de mercadeo. Por otro me, otro lado, lado, sí. Sí. Me, me acuerdo mucho la, la plática que tuvimos, que estábamos los tres y que tú decías, no, es que quiero, estoy viendo otros negocios y... yo, ¿qué otros negocios estás viendo? Y me platicaste como de seis sí. y redes de mercadeo sí. y que estás haciendo no sé qué. Y digo, oye, campeón, tu despacho contable... Es uno de los mejores negocios que conozco y pues conocemos. N, enfócate en el despacho contable. No, pero es que de enfócate en el despacho contable. O sea, fue impresionante la pelea porque realmente era una pelea todos los días de. No, y Ramiro, no, es que este está haciendo sus redes y que no sé qué. Yo, compa, que se enfoque en esto porque este va a generar mucho dinero. Y realmente es una pelea interna, ¿no? O sea, es el realmente enfocarte y dejar todo lo que no, pero pues por eso tienes que tener a alguien que te sepa guiar, porque era eso era el hacer ejercicio, era que en ese momento estabas tú como director y como empleado, y pues ya tenías una empresa con dos contadores en ese tiempo, y nuestra pelea era salte ¿Y era de el trabajar de, que yo no lo veía, ponte este. a hacer ejercicio <risas> y enfócate en tu negocio ¿no? o sea, fueron como que tres pasos primero el, el que se enfocara en su negocio Sí. Segundo, el, el tu estado físico, que lo cambiaras, y tu vestimenta, y todo. Y tercero, que dejaras tu, tu trabajo, porque yo creo que que el tercero fue más complejo, que fueron como sí. tres años para sí. estarte programando para que... No, no porque quisiéramos que dejara el empleo, no sino porque el tiempo, que, el le tiempo que le podías dedicar acá pues era completamente diferente a ser director de una empresa. En ese diciembre, antes de, de contratarlo aquí a, a Ramiro <coughs> Yo platicaba con una amiga mía, esta, que fue la que me trajo aquí con ustedes, con Elena Salvantes, este, platicaba con ella y me decía, este enfócate en tu despacho, enfócate en tu en tu firma contable, y dije, no, pero traje cuatro clientes, este dice, ah, en noviembre, no, en todo el año, y dije, cuatro clientes, dice, es que yo traje 27, me decía ella, 27, 30. Pero en noviembre. ella sí, solo, en un... eh, eh, solo en un mes. Entonces, este me dice, te voy a presentar un amigo. Y tuve la fortuna de que me presentara a Ramiro. Uh -huh. Me mandó un mensaje como el 28 de diciembre y no le contesté porque estaba... Sí, sí, me acuerdo. <ríe> en, en, la, en las fiestas. Ah, eh... ¿tú empiezas las fiestas desde el 28 de diciembre? <ríe> desde no, el día de los Inocentes. No, no, no. Desde, desde, no, desde, era Navidad. El, el 28 estaba en las fiestas todavía de Navidad. O sea, ¿desde el 24 no contestaste hasta el... ¿Hasta el día qué? ¿Cuatro? Sí. Cuatro de enero. No, no, no, no. ¿Cuál, ¿Cuál mentalidad de, de digo, todos lo hemos tenido, digo, porque yo también algún día fui empleado, decir, no, no, no, esos días, pues, no, no, no se trabaja, no contesto negocio, no contesto nada, pero ahorita es, pues, si es business, es business. Sí, y ahorita vamos a ver un poquito más de, de todo el sistema que, que, que he implementado, todo lo que ellos las herramientas que me han dado ustedes, pero hubo dos partes, Aguasir, otra parte importante que dijiste... Eh, le dije, es que yo no sé vender, dice, no, no digas eso. Desde la primera vez me dijo, no digas que no sabes vender. ¿verdad? Y este, la verdad, ver a, a mi organización ahorita y que ellos me hayan... Cambiado, tu oficina también, a ver. Eh, en, en plena pandemia, cuando empezó la pandemia, cambiamos de oficina. Y todo el mundo me decía que, que me esperara, que estábamos en pandemia. Y pues la verdad, gracias a Dios, porque estaba en, entrenado. No, no gracias a Dios, sino porque estaba entrenado. Este, eh, eh, no hice caso. ¿Qué fue lo que hice? Buscar más clientes, buscar más clientes, porque yo tenía que cuidar a mi equipo, a mi equipo y mi equipo ahorita ya, ya creció. Ya creció. Sí, y, pero fue lo que les debo: simplemente ver a una firma contable como una empresa, como todos los departamentos que hay dentro de, de, de una empresa. Que tenemos los servicios de contabilidad, pero ya tenemos otros servicios de lo que vamos a platicar el día de hoy. Es, es correcto. Sí, la verdad es que, o sea, digo, una base del, del despacho contable, pues es el servicio contable como tal, eh, que yo sé que lo haces muy bien, eh, pero con, con todo el horizonte que tiene, digo, laboral y, y, y del conocimiento que tiene Eleazar, pues nosotros explorábamos, yo le decía, oye, pues es que puedes poner otros, otros servicios en tu negocio que te pueden dar a conocer y te pueden catapultar para poder llegar a clientes cada vez más grandes, llámese eh, auditoría, gobierno corporativo, estrategia fiscal, eh, otros servicios que ya son de alto nivel y alta especialización y que al final de cuentas también es una estrategia que se implementó como parte de, de la estrategia de marketing y ventas del, del despacho. ¿no? sí entonces, eh, uno de los principales y del cual queríamos hablar el día de hoy es el tema de gobierno corporativo eh, y quisiera que tú nos ilustraras y nos dijeras eh, cuando escuchamos la parte de gobierno corporativo, porque creo que lo hemos escuchado en muchos lados eh, y en muchas empresas, en qué tipo de negocios que nos digas exactamente qué es y cómo se puede implementar. Y, y, y muchos de, de las personas, de los empresarios o los que se van iniciando no lo consideran dentro como si fuera la iniciativa privada, pero gobierno corporativo es simplemente son normas, procedimientos, políticas de mejores prácticas para alinear a la organización y alinear a los socios, ¿sí? porque es importante de ahí sale el protocolo familiar, el protocolo familiar que pone todas las reglas de a quién contratar, cómo contratar a cada uno, por ejemplo probablemente tú vayas iniciando actualmente tu negocio, y ese negocio que tú vas iniciando este, lo haces con mucho esfuerzo, tienes un, te asocias con el primo y resulta que van creciendo las familias, tienes que poner si vas a contratar a los a, a lo, al yerno a, a, a, la, a la nuera a los o sea todas las políticas que tú debes de tener es la alineación de los socios con la organización y si tú ya llevaste sistema Rockefeller si estás sistematizando tu negocio eh, ya ya tienes este tu misión visión y valores esa es la base para un gobierno corporativo es el inicio sí, sí. del gobierno corporativo es el inicio porque ya estás sistematizando lo que es este tu empresa eh, no sé si eh, ah, tú trabajaste en una organización este, eh, de clase mundial eh, hace aproximadamente en el 2003 hubo un detalle con esta con una firma no voy a decir el nombre de la firma internacional detalle del error y todo lo de mejores este, prácticas eh, eh, corporativas, uh -huh. el gobierno corporativo lo único que hace es dar transparencia a quienes van a invertir contigo, uh -huh. es la equidad en lo, eh, con los socios, la equidad con los socios y sobre todo generar confianza, pero uh -huh. sobre todo la equidad con todos los socios de la organización. Vamos a suponer que nosotros decidimos hacer una, una sociedad, uh -huh. pero yo soy el socio minoritario, tengo una equidad. en eh, este La única diferencia que hay es que probablemente yo aporte el 10% y ustedes aportaron el 45 y ciento 45%, ¿sí? pero tengo un trato de equidad hasta lo que corresponde a mis acciones. Esa es la importancia de, de, de tener gobierno corporativo y, sobre todo, si esa es una empresa que. Este, eh, trabajó muchos años el empresario y probablemente muchos de ustedes que están eh, que muchos de los empresarios que están entrenando con ustedes y que va creciendo el empresario y está aplicando ahorita el sistema Rockefeller y esté pensando en la sucesión. Correcto. Ahí es momento de, de, de, de a través de cómo lo que es este. El, su, su acta constitutiva ver todo su expediente legal que se compone, el expediente legal desde los poderes, de lo que es este, todos su, sus actas de asamblea, normalmente la, más del 90% de las empresas en México son pymes, y son las que mueven el, el, el, la, la economía en México, pero te voy a decir algo, más del 63% de esas empresas son empresas familiares, correcto y crecieron, inclusive ayer estaba cotizando una empresa para, para contabilidad y me veo, veo sus, los ingresos, es una empresa de automatizaciones sí, y veo que es persona física con actividad empresarial entonces este, esta, estas personas, estas empresas este, eh, ya deben de pensar en la persona moral y normalmente nacen... ...como con el administrador único... Pero, pero fíjate que yo pienso que... ...o sea, evaluando, ¿no? O sea, ¿cuál es el uh -huh. primer paso de... ...implementar el sistema con Rockefeller? Es... ...pues que esté entrenado el empresario... ...o sea, como que diga... ...ok, ahorita... ...no está donde yo quiero la empresa... ...traigo broncas familiares... ...traigo broncas... ...derivado por... por las variables que, que... establece la empresa... ...entonces el primer paso es... ...entrénate, o sea, entrénate... ...empieza a implementar el sistema Rockefeller... Empieza a implementar sistemas Pero sobre todo acércate a alguien Que te va a ayudar a implementar ese sistema O sea, el primer paso es entrenarte. Yo pondría el segundo paso es Encuentra a alguien Que te va a ayudar a implementar el sistema Porque puedes leer el libro O sea, y comprarlo Y no te estoy diciendo Compra el libro, compra el libro Sin embargo, si lo compras Y lo quieres implementar tú solo ¿Qué va a pasar? Pues que es, es muy complejo O sea, es una cosa es Probablemente seas muy inteligente Y puedas implementar un porcentaje pero a mí me ha tocado igual que <ríe> con muchos clientes y, o sea, que Ramiro me dice, no, Eleazar ya va a tirar la toalla. Y me acuerdo que la última ocasión fue hace como ocho meses que, no, ya, voy a cerrar el despacho. Sí. Le dije, Eleazar, cierras el despacho y voy y te agarro a chingadazos afuera de tu casa para que lo abras. O sea, literal fue lo que le dije, ¿eh? o sea, y es... Es muy diferente que lo implementes con alguien, primero que te entrenes, segundo que lo implementes con alguien que sabes no sabe. qué hacer en los momentos de pánico, Exacto. porque es, es, es fundamental entender que va a haber ups, downs, o sea, va a haber arriba, abajo, arriba, abajo, y si estás entrenado sabes qué está pasando, y segundo paso es, aún si estás entrenado, hay veces que no vas a saber ni qué está pasando, pero por eso hay gente que te puede guiar, ¿no? Así es, y si sí, hay, hay algo bien importante conectándolo con eso es que, digo, como bien saben, el sistema Rockefeller nos ayuda a planear el, el negocio a 10 años, ¿no? y, y ahorita pasa de todo, ¿no? como lo que mencionas tú, de, pues, o sea, hay veces que pasan cosas buenas, pasan cosas malas, el tema es que hay un sistema, y el sistema, y en la medida en la que tú contrates a alguien que te ayude a poder sobrepasar por todas esas dificultades, ¿Por qué? Porque, digo, lo vemos mucho en los entrenamientos, ¿no? O sea, ya hay personas que facturan un millón y pues hay que facturar 10 millones. Hay personas que facturan 10 millones, hay que facturar 100 millones de aquí a 10 años. Y pues, la gente no se imagina la perturbación por la que va a suceder, por lo que va a pasar. La clase de problemas que hay. La clase de problemas, problema. hay, bueno. clase de problemas. exacto. Y, y, y algo bien importante también, sobre todo, que pasa en las empresas, conectándolo con lo que menciona el azar? de decir, oye, pues es que si voy a agarrar a un socio, o si voy a agarrar a mi primo, o si voy a meter a mi cuñada, y voy a hacer el gobierno corporativo, es, muchas veces, o en la parte de la sucesión, hay empresarios, que nos ha tocado, que tienen, no sé, voy a decir un ejemplo, 60, 65 años, y dices tú, oye, ok, voy a planear mi negocio de aquí a 10 años, dicen, no, de aquí a 10, de aquí a 5, yo ya quiero estar en el otro lado del mundo, bueno, y qué va a pasar con tu negocio, o sea, es, ¿Quién, ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Cómo va a estar reglamentado? Porque si sí, sí, el sistema Rockefeller va a empezar a funcionar y va a empezar a crecer el negocio, ¿pero quién le va a dar ese seguimiento? ¿Va a ser alguien de la familia? ¿De qué manera entran todas esas reglas? Y yo pienso que eso es algo que muy pocos empresarios se ponen a pensar porque la mayoría, y es algo lógico, ¿no? Estamos enfocados en el presente, o sea, en el ahorita o en el de aquí a un año o a dos años, pero qué va a pasar si realmente implemento el sistema y de aquí a cinco años el negocio crece. De aquí a diez años el negocio se multiplica. O sea, es quién le va a dar seguimiento, quién va a estar involucrado, de qué manera, de cuáles son las reglas. Pienso que entra mucho en esa parte. El crecimiento, de la la inter, no sé, el crecimiento de la empresa. Aquí hay algo que decía David muy cierto. Cuando David me llamó la atención como buen coach, ¿qué crees que utilicé yo para... Para salir de ese momento, el sistema Rockefeller, claro que sí, contratamos, vimos otras alternativas, tenemos automatización ya en, en varios sistemas y contratamos diferente gente a la que teníamos, eh, volviendo a, a, a este libro, es la verdad, úsalo como un manual, la, te va a servir mucho, mucho, y algo que dice Ramiro es cierto, o sea, en cierto momento tú te tienes que salir de la organización y por eso estás implementando lo que es el sistema Rockefeller, pero tienes que pasar un proceso donde tú tienes que, si tienes un administrador único, tienes un consejo de administración. Ese consejo de administración, la, los, los líderes que tienen, que marca ahí eh, eh, Rockefeller, tienes que tener ese consejero, tienes que tener esa persona de, de operación, que, que, que esté el consejero, el financiero, el, el, el experto en contabilidad, el experto que, en marketing, ¿verdad? Y tienes que tener esos expertos, y es tu mente maestra que nos habla Napoleón Hill en, sí. en, en, en, en su libro, ¿verdad? En, en lo, lo menciona en las leyes del éxito y lo menciona en Piensa y hágase rico, la mente maestra que vas a tener o sea siempre es que tienes una mente maestra debes de tener el consejo de administración porque el que administra la empresa es el consejo tienes que tener consejeros patrimoniales que son los mismos socios y aparte vas a tener un director ahorita comentaba david ese director va a rendir cuentas claro. en gobierno corporativo va a rendir cuentas al consejo de administración y posiblemente es uno de los socios pero si no está dando el resultado se puede destituir a ese director y se busca una persona que no sea accionista. Y, y, y la idea es aplicando el sistema Rockefeller, tú estás buscando crecimiento, que tu empresa trabaje por sí sola, con todos los lineamientos, con todo, con todo lo que el, la, las engranes que, que pones ahí en el. En el en, anteriormente lo manejabas, ¿verdad? todo cómo está funcionando, la maquinaria perfecta. Y por ejemplo, yo salí de vacaciones y sí trabajaba, pero con mis juntas de ritmo. ¿Sí? Estás conectado. Ahora vas saliendo paso a paso de la organización y así es momento porque se encuentran actualmente empresarios de 80 años que nunca aplicaron estas técnicas del sistema Rockefeller y mucho menos este gobierno corporativo y ahorita no saben a quién dejarle la empresa. Sí, claro. Porque que, no aplicaron estas técnicas. Fíjate que, que, que una cosa que rescato de lo que estás diciendo ahorita muy importante es el... Rodearte de la gente que te puede ayudar a solucionar problemas, porque muchas veces la familia no es, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pero por ejemplo, tú como contador, pues tienes más de 300 clientes. ¿cuántos clientes tienes? Hoy ya tengo a, alrededor de 280. 300 clientes, pues a cuánto sí. les has ayudado a solucionar problemas, ¿no? O sea, es. Y problemas de millones y de millones y de millones. Es un excelente contador, una excelente firma contable. Y soy consejero de tres empresas. Sí. sí. Y fíjate, o sea, eres parte del gobierno corporativo de otras tres empresas. Uh -huh. y, y, por ejemplo, aún con eso que tú has solucionado problemas de millones y, pues, has brincado de vender 40 mil a un millón, hay momentos en el tiempo en que nos has requerido, porque has estado en un punto de quiebre, y esa es la importancia de tener un coach, de tener una mente maestra, de tener un gobierno corporativo, porque es... Sí, está bien que pases tú por una crisis existencial... ...o que yo pase por una crisis existencial... ...levanta la mano, ¿quién ha pasado por crisis existenciales? Ya, <risa> levanta la mano... ...entonces... ...pero el, el tener un gobierno corporativo... ...el tener un sistema Rockefeller implementado... ...te hace que el negocio siga funcionando, pues... ...o sea, es, es la importancia... ...porque, oye, sí, tú les has ayudado a, a resolver muchos problemas a mucha gente... ...pero en el momento en que te pasó el problema... ...como te han pasado cinco, seis, siete en un año... ...que nunca habías vivido eso que viviste... ...de que bloqueos... ...y que no sé qué... ...y que las cuentas y millones... ...y el sad y... ...ok, ¿sabes qué? Pues ya lo hemos pasado... ...es cuestión de hacer esto, esto y esto... ...pum, es un abreojos ojos y una cachetada... ...pero a la vez es como un aire, ¿no? Es decir... Ah, ...puedo seguir, pues, puedo seguir... ...y eso es lo importante, ¿no? O sea, yo como tengo también mis coaches... ...como tengo a Ramiro, como te tengo a ti de... hoy no sé qué hacer, pues es... Estos pasos, ¿por qué? Porque ya lo he pasado y es la importancia del, del sistema corporativo y el tener un buen contador, el tener un buen coach. Y es. Es, es, es esclarecedor y es muy motivante porque sabes que en esos momentos de crisis hay alguien atrás que te puede ayudar. Correcto. Y, y muchas veces hay muchos empresarios que, digo, o que nos han contactado o que están alrededor de nosotros y que saben, y este mensaje es para ustedes, es escucha todo lo que hay que hacer ¿ve? para poder realmente llevar la empresa a un año, a cinco, a diez años, multiplicarla. Es, o sea, es muy complejo que lo puedas hacer solo. No es porque no puedas, sino es porque llegas más rápido. O sea, es si tú sigues un sistema, si tú tienes a gente que te puede ayudar a poder implementarlo, si tú tienes a gente que te puede ayudar a estructurar eh, toda esa reglamentación o reglas del juego de cómo tiene que ir creciendo la empresa y cómo se tiene que ir sucediendo cada año eh, y el crecimiento y, y los involucrados es eh, entrénate y hazlo de forma sistemática para que lo puedas hacer lo más rápido posible porque hay gente que nos dice no, no, no, es que yo ya lo he venido haciendo y, y yo, yo creo que yo lo voy a poder hacer pues sí te vas a tardar 30 años, 25 años, o quién sabe si llegues, ¿verdad? O sea, pero el tema aquí es, ¿qué vas, o sea, qué, qué vas a dejar de tu negocio? Bro? O sea, ¿qué, y, cómo, ¿y cómo quieres que sea tu vida también de aquí a 10 años? Porque hay muchas veces que no, o sea, no visualizan cómo quieren que sean sus vidas, y les, les es muy complejo concebir que necesitan ayuda Y les es muy complejo concebir que se puede lograr más rápido Como tú lo has logrado en Inclusive, inclusive ahorita, está, ahorita lo que estabas comentando Yo leí Padre Rico, Padre Pobre en el 2009 Y llegó Ramiro en el 2019 O sea, o sea leyendo libros y todo Haciéndolo por tu cuenta Difícilmente lo vas a hacer claro. ¿sí? Y algo algo muy importante en, en, en gobierno corporativo Me ha tocado algunas empresas y los que ustedes los que han llevado rockefeller van muy adelantados a, eh, en este sentido me ha tocado que no tienen la misión no tienen la visión y no tienen este estimular los valores los que ya llevan rockefeller los que están entrenando con ustedes no van a tener ese problema entonces otra cosa eh, ayer este venía eh, de la ciudad de san luis potosí para acá viajando y venía teniendo algunas llamadas y es un gusto y le pregunto a la persona que venía es un empresario de allá de, de san luis cuando ya está entrenado cuando ya lleva un proceso le, dije, ¿le puedo preguntar usted es contador, es eh, eh, administrador, no soy ingeniero pero ya estoy capacitado entrenado porque lo que el trabajo que él quería eh, era que yo lo asesorara eh, más eh, con una planeación financiera sí de, de, de, de, y, y una estrategia fiscal entonces se ve el nivel ¿Qué es lo que lo que te quiero decir probablemente eh, como dijo ramiro es un proceso y si tú estás iniciando tu negocio son muchos pasos a seguir y sobre todo es muy importante que si tú ahorita tienes una persona física lo el segundo paso que debes hacer es este es, eh, aparte de eh, bueno un antes lo dijo david entrénate pero es crear una persona eh, moral una acta constitutiva que venga con una estrategia y eso no te lo da un notario te lo da un abogado corporativo puedes preguntarme conmigo a, por nuestros servicios y con mucho gusto te hacemos una un traje a la medida de acta constitutiva que va con todo con el con el objeto social indicado y vas partiendo hacia una empresa ya corporativo y lo que lo que te dice este eh, Rockefeller la gran meta si tú estás pensando en una gran meta en esa meta que ¿Cómo nos dices, David? Que te peluda. La meta peluda, que te dé miedo. Miedo de esa meta. Tienes que pensar en esa, eh, en todo lo que, el entorno, y tienes que pensar en grande. Nace con un con un consejo de administración esos son los primeros cimientos que debes de tener, la misión visión, y luego ya vas a, haciendo otros, este, analizando todo el entorno, a, se analiza la información financiera de los, ulti, de los últimos tres años, todo tu expediente legal, para sacar el protocolo familiar, y donde se ponen de acuerdo cada uno de los socios. Sí, sí y la verdad es que, eh, digo, yo lo que rescato de esa parte es que, eh, muchas de las como ya lo mencionábamos ¿no? o sea, muchos de los empresarios eh, que llegan con nosotros a entrenarse es, no se la creen que van a llegar a esas, a esas ligas pues. o sea por ejemplo yo en el último taller eh, estaba eh, eh, eh, escuchando a una de las empresarias que me decía es que no me imaginaba ni siquiera tener más de una sucursal de mi negocio y ahora ya está pensando en cuatro o cinco. De hecho, hoy tengo una reunión con ella. Este, y, y, y pues la verdad es que desde, es, desde ese momento en que tú ya estás planeando, tú ya tienes que empezar a concebir muchas de estas cosas que está mencionando el azar, de decir, oye, ¿cómo va a funcionar el negocio? ¿De qué manera? O sea, ¿voy a abrir una persona moral? ¿Voy a constituir eh, este, una, una empresa? ¿Qué tipo de empresa es? O sea, es tú tienes que empezar a concebir cómo quieres que sea tu negocio de aquí hacia adelante y tienes que empezar a armar, aún así factures 50 mil pesos o factures 10, 100, 50 millones de pesos mensuales, es independientemente de eso, es si tú vas a implementar la metodología y si tú te vas a entrenar, tú tienes que empezar a pensar en todas las variables para que tú puedas tomar control del negocio y que puedas avanzar lo más rápido posible. Y fíjate que el, cuando tú implementas el sistema Rockefeller, básicamente lo que hace pues es ampliarte el panorama. o sea, des, eh, Estábamos también con los de la imprenta, con, con Charlie, que decía es que tengo 40 años con este negocio y nunca había pensado que esto podía crecer exponencialmente. Y sí, o sea, 40 años, 30 años en el negocio y... Tenía 5 o 6 años facturando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso tiene que ver con implementar sistemas, implementar un gobierno corporativo, implementar las herramientas de acercarse a gente que te abre el panorama, pues, que te dice, si sí vendes 200 mil, que bueno, pues, puedes vender 20 millones. O sea, yo conozco imprentas que facturan 12, 14, 15 millones. Pero fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dice que no le tires tus joyas a los marranos, o sea, significa que no platiques con gente pues, que te va a poner topes, pues, y muchas veces es la misma familia, o sea sí, sí, sí. la misma familia nos ha tocado con N, con los de las pinturas, con los de los no sé qué, las imprentas, los, los despachos, veterinarios. los veterinarios los, que dice la familia, no, no, no, es que no queremos crecer, pues son muchas broncas, espérame, pues sí, son muchas broncas si ahorita vendes un millón, pero porque no tienes un sistema implementado, cuando tienes un sistema pues la empresa se empieza a, con, a convertir los empresarios en máquinas de resolver problemas, pero el sistema Rockefeller lo que hace es abrirte el panorama, decir, ok, ahorita vendes un millón, pues puedes vender, no te estoy programando nada, ¿eh? uh -huh. puedes vender 10 millones, pues. De hecho, aquí hay una firma contable aquí en el edificio que tiene más de 90 eh, contadores allá abajo en una call center impresionante y facturan como 15 millones de pesos al mes. Y yo te digo, oye, pues ahí está, o sea, es... Un despacho contable puede vender mucho dinero. Así es. Pero depende mucho de con quién te juntes O sea, si vienes conmigo, tú sabes que un millón, pues, te vamos a poner una cacheteada. Ramiro te va a poner una cacheteada. Dice, sí, espérame, <risa> pues, vamos por dos. No porque queramos, pues, sino porque el sistema... Sabemos que se puede. Te orilla y te esclarece, te abre el cerebro. Pero sobre todo que te acerques con gente que sabes que lo puede hacer, ¿verdad? O que ya claro. lo ha hecho. Sí, la verdad, este... El, el aplicar, bueno, pues ahorita hablabas de sistemas de está desde el sistema de ventas está todo englobado, o sea, son varias cosas, bien decía Ramiro son muchas cosas, sí, es que te tienes que entrenar, y, y para hacer y aparte muchas de las cosas tienes que contratar a los expertos que lo saben hacer, Ramiro está probado que él es un él es un coach este, de los mejores de los mejores este, de Latinoamérica este, uy si no es que pues el mejor Gracias. porque pues a mí me tocó verdad y me sacó de, do de donde estaba y sobre todo el cambio de, de, de mentalidad porque muchas de las cosas que platicamos en su momento eh, al momento de estar haciendo este si no has tomado el de, el de marketing de alto rendimiento pues es, también es, es un es un taller que impresionante pero hacer la, la escalera de productos entonces yo en la escalera de productos este platicada ahí con ramiro de, eh, de cuáles son los productos donde para diferentes tipos de clientes ¿verdad? es muy importante que tú estés pensando en todos estos sistemas y que te van a llevar a, a, a esa meta que probablemente si ya tomaste de sistema Rockefeller este que fue hace poquito hace tres semanas dos semanas, dos semanas tres cada dos semanas. meses estamos haciendo Rockefeller sí, este y si tienes esa gran meta este, que eso, eso, eso, esos productos y todos los sistemas que te van a llevarlo entonces tú implementa, al implementar eh, gobierno corporativo qué va a pasar primero que nada te, te ven con otros ojos terceras personas terceras personas eh, dicen que hay que apalancarse de ni, dinero ajeno puedes pensar en crear una SAPI, puedes pensar en imagínate con reglas de, de gobierno de corporativo vas a ver muy atractivo porque generas confianza, no es lo mismo a una, aparte la plusvalía de tu empresa al tú tener este gobierno corporativo, tener las reglas porque el que va a invertir contigo sabe que hay procedimientos sabe que hay normas Inclusive si aplicaron sistema Rockefeller, saben que está Sistematizada, generas Confianza y es una propiedad intelectual Tanto aplicar todos los Sistemas de gobierno corporativo Digo todo lo de, de Rockefeller Como aplicar este gobierno corporativo Aumenta la Plusvalía, la marca de tu Empresa y esto es una Y ahí empezamos a hablar de otros temas Que son de estrategias fiscales posteriormente uh -huh. Pues qué te quiero decir con eso El tu invertir en un sistema de Rockefeller el invertir en lo que es la implementación del gobierno corporativo lo que va a pasar es que tu empresa va a incrementarse de valor rotundamente es correcto uh -huh. así es pues, pues que dé una oferta o algo sí, no sé, no, que, que diga gusto, algo de este, o este, o que le que, que va a ofrecer aquí mis, en el por favor te... o, do, una u otra mira eh, es importante que tú vayas este, eh, creando eh, sistemas conforme vayas cre creciendo. Te puedo dar un 30% de, de descuento en lo que es la implementación de un gobierno corporativo o te regalo un diagnóstico fiscal para crear tu planeación fis eh, fiscal. Eso es lo que te puedo ofrecer. Web, ¿Tu página web, tus redes, por favor? Eh, mi página web es www.castillosiguentes.com eh, y igual mis redes sociales este, me encuentras como Eliazar Castillo. Eh, la, la personal y eh, la, la página es castillos y fuentes punto consultores en todas mis redes sociales desde Facebook Instagram y TikTok muchas gracias muchas gracias por invitarme contador. pero muchas gracias por Estar todo el cambio sí, de, de chip que hicieron en, la, en, en mí y en la organización en tu edificio y en tu oficina cuando se te ofrezca muchas gracias, sí. mucho gusto, gracias Ramiro así es, muchas gracias éxito, gracias, gracias. A gracias a todos, nos vemos gracias. en, ¿cuándo tenemos taller ¿No de ventas? tenemos taller de ventas sí, si no sí, 20, de, 20 de, de noviembre asiste al taller de ventas por favor este la gente que compre el, el libro de le vamos a dar un 30% de descuento también al, para el taller de ventas mucho éxito, muchas gracias eh, comparte con todos tus amigos empresarios el podcast y nos vemos pronto, gracias